Vamos con la tercera balota, que es la número siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número uno. 0371 es el Chontico Noche para hoy, sábado 13 de mayo de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.